Su presenta Boxear News. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es el podcast de Boxear News. Este fin de semana regresó uno de los mejores boxeadores del mundo, Basilo Machenko, luego de su derrota el año pasado contra Teofimo López. Y regresó agregando nuevos recursos a su manera de pelear. Es sorprendente. Estaba leyendo un mensaje luego de la pelea, un mensaje de Naoya Inoue, donde estaba admirado de la manera de boxear del ucraniano. Incluso el japonés Nakatani reconoció haber enfrentado un boxeo diferente al que había visto toda su carrera. Pero, ¿de qué trata esto? Lomachenko es un peligro constante, es una cualidad en su manera de boxear. Eso lo sabemos cada que lo hemos visto pelear, solo que ahora pues, puso a prueba una nueva arma arriba del ring contra el japonés Nakatani. Y es que en esta pelea hizo a un lado el manual de entrenamiento y usó la izquierda con la misma constancia que la derecha para iniciar un ataque. Chequense la pelea, ya está en YouTube, para que vean la repetición y chequen esta manera de alternar el inicio de sus combinaciones. Es decir, fuera de un estilo habitual para boxear, no solo lanzó el jab para preparar sus combinaciones, sino que Lomachenko utilizó a la izquierda su mano de poder para iniciar sus ataques, cosa que descontroló y lastimó a Nakatani en varias ocasiones, que esperaba un rival rápido, eso es cierto, con este tipo de recursos, pero que no se esperaba un Lomachenko indescifrable. Un boxeador que con base a su velocidad y al manejo de los ángulos, puede empezar un ataque ya sea con la izquierda o con la derecha. Eso no se lo habíamos visto en ninguna otra pelea como recurso permanente. A lo mejor lo usaba como variante, pero siempre regresaba a la posición de guardia y usaba el jab para acomodarse. Así que Lomachenko demostró ser un cazador literalmente. Pero hay algo que sí hay que dejar en claro. Lomachenko es un peligro siempre que se encuentre en superioridad de condiciones, incluso con boxeadores que mantengan un nivel igual que él, como el caso del venezolano Jorge Linares. Pero donde hay que verlo es con rivales que sea probable que no gane. Esa es la deuda pendiente de Lomachenko que quiere saldar. Ese es un reto personal de sacarse la espina y poder ganar contra un oponente que hidrata mejor que él oponentes más grandes que él, como lo fue Teofimo, así como lo hizo Jermonta Davis contra Mario Barrios, el mismo Oscar Valdés contra Miguel Berchelt recientemente. Y todo parece indicar que la revancha está más que confirmada, así lo mencionó Bob Arum frente al papá de Teofimo a terminar la función de Lomachenko. Lo estaba entrevistando Bernardo Zuna y fue ahí donde se concretó la revancha. Ya veremos cómo mueven sus piezas los López, para intentar salir de esta, pero mientras tanto, la revancha está casi concretada. El sábado, en Guadalajara, Jalisco, el Rey Martínez demostró las cualidades de un campeón. ¿A qué me refiero? Un profesional sabe boxear, pero no es una garantía que tenga madera de campeón. Porque un campeón es bueno para el trompo, para los golpes. Lo trae en la sangre y se nota en la pegada, en la agresividad que lleva cada golpe, además con mucha técnica. Es el caso del Rey Martínez que representa con su manera de boxear el lugar de donde es un lenguaje de barrio bravo como lo es Tepito en la Ciudad de México. La verdad es que me gustó mucho ver la pelea allí en el foro porque Joel Córdoba no era un rival fácil, es un boxeador con muy buena técnica y mucha resistencia. También de barrio, sabe lo que es no solo subirse a boxear, sino a pelear, calentar a su oponente, riéndose, hablando, retándolo, manteniendo la adrenalina a tope y metiendo buenos golpes. Pero Julio César Martínez demostró que está en otro nivel. Recordemos que en su carrera amateur tuvo más de 250 peleas, ganó cuatro veces los guantes de oro de la Ciudad de México, un torneo mítico y tradicional de boxeo en la CDMX. Y que ahora, como profesional, tiene un récord de 18 peleas, 14 ganadas por la vía del knockout. Una perdida en su debut como profesional, pero luego su carrera ha venido hacia arriba. Y luego de esta prueba del pasado fin de semana, vuelven los nombres que han sonado para el Rey Martínez, como el Boricua Mac Williams Arroyo y el mexicano Chihuahua Rodríguez. Vamos a esperar cuál de ellas se concreta, pero por el momento el Rey Martínez está de regreso. Y la pelea que se llevó todos los reflectores este fin de semana fue la del mexicano. Hasta ese momento invicto, Mario Barrios, con un récord de 26 peleas ganadas. Se enfrentó al norteamericano también invicto, Gervonta Davis, con 24 peleas, 23 ganadas por la vía del knockout. Gervonta subió a superligero a 140 libras a enfrentar a un rival más alto, aunque Davis llegaba a la pelea como favorito en las apuestas. Sin embargo, todos los analistas veían complicada una pelea con Barrios ya que era un rival invicto, muy fuerte, con buena pegada, bien clasificado en las 140 libras. Y el pupilo de Floyd Mayweather, aunque venía de ganar con un brutal y nocaut del año ante Leo Santa Cruz, fue buleado en redes sociales por la diferencia de estatura. 1.67 de Yerbonta Davis contra 1.83 de Mario Barrios, que se suponía sería una de las debilidades de Yerbonta. Y así estaba haciendo los primeros rounds, más bien hasta el round número 8 Donde Gervonta logró descifrar con un golpe de gacela muy bien ejecutado En la sien de Mario Barrios que lo mandó a la lona Después en ese mismo round se fue con todo y logró tirarlo nuevamente Aunque su rival se recuperó hasta el onceavo Donde Gervonta volvió a levantar a los aficionados de sus asientos con su sello el oper que tiró a la boca del estómago de Barrios, del cual ya no se pudo recuperar. Así que un nuevo título para yerbonta ahora en las 140 libras, ya tiene uno en las 130, otro en las 135, y se mueven muchos nombres. Algunos serios, otros que son mercadotecnia, pero suena Josh Taylor, el campeón unificado de las 140 libras, suena Teofimo López, suena Lomachenko y ya dependerá de qué tanto Mayweather Promotions lo quiera arriesgar. Mientras tanto los créditos de Gervonta Davis suben como la espuma y ahora está dentro de los indiscutibles mejores libra por libra del momento. Muchas gracias por haber escuchado el podcast. Llegamos al final, no sin antes pedirles que, por favor, compartan, denle like. Eso ayuda muchísimo. Sigan mi página. Hasta la próxima. Presentando por razón. Boxear News.